Hoy día es el día antes de la tormenta. Oh, de verdad que quería subir un video el domingo pero no va a ser posible. Mañana vamos a hacer un pantrack a un hogar de menores. Se me vino todo encima estoy subiendo la mini y tengo que subir la plana ahora y para eso tengo que bajar la mini. con la mini, la planadora, el bulldozer prime, Alex y Lucho, hoy día vamos a ir a hacer un pump track al hogar de menores de San Felipe Yo haría un peralte acá, claro. el otro peralte de atrás, el otro allá y entre, lo haría un poquito más cerrado para hacer en algunas partes unas curvas para que no sea todo el rato izquierda, izquierda, izquierda. Caloneando sí, para arriba. subiendo, subiendo. Grande Chile. Y... <risa> Grabando se las ideas. Estaba pensando que deberíamos hacer un embivo Oh, aparecemos. Se supone que estamos eh, para el YouTube. Aquí ya como que la de agarrando el ritmo en terreno. Es más fácil. Vamos Cristian para darles a ustedes también. Niños, ah. Como es? ¿Cómo estás amparadita? Se ¿Sí? ve más buena, ¿no? <risa> así se llama su canal? NTV Enduro Chile. Un saludo para el canal de YouTube, hola, <risa> oh, voy a ser famosos. <risa> Si no es val de lleno no vale. Perfecto. Ahí lo solucionaste. Oye, dicen los chiquillos que vamos a comer. Muchas gracias. Está muy bueno. Está grabando ahí. La tienes que montar a, a todo el mundo y decirle ¿Qué opinan del pump track? ¡Bien! Muy uh. buenos días, ¿qué tal la pista? Súper bien, súper bien. ¿Para uh, qué filete? tres personas, bueno, eh, en el disponible. ¿Para filete? Chingada. Tres veces y tres personas. Tres veces tres, ¿Tres, tres personas. Saben. <risa> <risa> Mira, sí. es re simple Está toda la cadena metida dentro del balde. Ah, Sacáis un pedacito, le dais la vuelta por arriba a la planeadora y después lo engancháis de acá en la misma cadena lo más cortito posible. Ah, ya dale. Todo no, ya, Alex. Ahí, no, no, no, Ahí super. Super. Ah. Esto era... Acá, acá, ahí. Y esto es lo más chistoso todo. <laughs> ah, buenísimo. Ya, cuidado chiquillos. Ya vamos a probarla Está me donando ahí ¿Qué? Está rico <risa> Todo tuyo Eso se agarra el tío? Vamos a probar Hola El tío se va a caer sí, Ay, ¿Para qué hemos puesto? Dale el uso <risa> ¡Yeah! ¡Alex! ¡Go! Dije claro. es que me cayera, te caché, eh. O oh, se siente, pero rarísimo andar en una de estas bici. Okay. Uh. Wow. ¡Oh, pero! ¡Wow! ¡Mucho flow! ¡Mucho, mucho flow! ¡Hola, gusta en <risa> ¿Qué Dale. Y si me caigo me caigo, ¿no? Por... Esperen, Lo que sí no sé cómo entrarle. ¿Puedo hacerlo sin casco? No. Chicos, empiezan a sacar la chucha. Sí, perro, sí, vamos a ir ¿Y ¿Cuándo creéis que lo vamos en un Puta, el sábado sería bueno. Chiquillos, primero que nada, fue un gusto conocerlos, los pasamos súper bien hoy día, estuvo muy entretenido. Trabajaron muchísimo y ahí está la prueba de viviente de, del trabajo en equipo. La idea de haber hecho este pamtrack aquí es que ustedes se sientan parte de algo más grande que ustedes, ¿cachai? Que trabajen en equipo y que todos juntos puedan mantener el pamtrack para que esté andable, bueno. Esta fue la primera fase del proyecto, con Gonzalo ya hablamos y lo que queremos hacer es que ya tenemos la pista hecha lo que pueden hacer durante la semana es regarla, pisarla con los pies para que se endurezca cada vez más y el próximo sábado nosotros vamos a volver le he hablado de este proyecto, de que le he hablado a varias empresas y personas que íbamos a venir para acá les encantó la idea, lo más probable es que solucionemos un poco el tema de las bicis y los cascos que es lo más importante Ahora lo que pasó recién fue que estamos muy emocionados porque la pista está recién hecha. Porrazo. <risa> Automáticamente nosotros nos juntamos y fue como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la idea que tenemos es que, claro, queremos venir al sábado, ahí les podemos enseñar un poquito más de técnica, eh, enseñarle a andar la pista, a mantenerla, venimos con palas, no venimos con tanto equipamiento, pero tranquilo para que, pa que andemos, lo pasemos bien y tengamos una tarde de andar en bicicleta y vamos a hacer lo posible por traer, tratar de traerle un poquito más de recursos para pa que puedan disfrutar toda la pista ¿Les parece bien? Sí Entonces un poquito de paciencia y el próximo sábado ya todos andando y felices si que va a ser más relajado? Sí, va a ser más tranquilo, no no va a estar tan contra el tiempo ¿Temprano no? Yo creo que tipo 11-12 Te gusta, compadre Dale. Como para hacerlo más tranquilo Chiquillos, estuvo bueno, buen porrazo Chau cabrón, nos Chau chiquillos Ahora se pasaron que estoy muy bien Quiero aprovechar de dar dos agradecimientos especiales Uno es a Andrés Santander mi compadre que me ayuda con MTENDUROCHILE.CL eh, sacrificó su primer pago para que vengamos a hacer este PAMTRACK y la otra persona a quien quiero agradecer José Luis Baesa. José Luis compró 10 metros de PAMTRACK y nada más en la página web 10 metros de este PAMTRACK lo auspició él eh, se lo agradezco un montón porque estaban faltando recursos y íbamos a venir igual pero él nos dio el impulso final para darle con todo así que si te gustó el PAMTRACK que hicimos danos un like, si conoces chicos que estén en condiciones difíciles y un pan que les podría cambiar la vida, compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo, <risa> nos vemos en el cerro!